va a internet. Google. Rule 3 cuarto, <risa> weón. Ok, está buscando así mismo imágenes eso... <risa> La reacción. <risa> <risa> ¿Cuál es su problema? ¿Cuál no es tu Ay, bueno, bueno. No. A ver. <risa> la... ¡Wow! ¡Oh! No ¡Oh! Wow. Bueno gente creo que esto ha sido todo por hoy porque por lo menos te haya gustado este video si te gustó dale a me gusta, puedes compartir, video, puedes suscribirte a este canal y bueno si quieren dar una compilación así eh, Dale me gusta o díganme en los comentarios No sé Y bueno porque me despido hasta acá eso es todo Soy yo soy y nos vemos pa Adiós bye